Así es, con mucha información, luego vamos a estar con la agenda oficial también, seguramente hoy, bueno, hay distintas actividades como todos los días eh, viernes, pero bueno vamos a hablar en forma especial con una mujer eh, joven, con una mujer profesional que viene trabajando en la política, por sobre todo en la parte social, hace mucho tiempo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán recorriendo distintos lugares, conociendo la necesidad por sobre todo que tienen los sectores vulnerables de los tucumanos que son muchos lamentablemente, bueno te decía, ella además tiene este desafío importante, ¿no? porque si no es la única, luego vamos a saber con el correr de los meses y del tiempo, pero es una de las pocas candidatas a vicegobernadora en la provincia de Tucumán, candidata a vicegobernadora del de el candidato gobernador Federico Mazo, estamos hablando de la doctora Florencia Guerra. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por recibirnos, gracias por estos minutos, estamos en vivo, en la radio de los Tucumanos. Bueno, ¿de qué forma ha tomado esta buena noticia y este desafío de ser candidata a vicegobernadora de la provincia de Tucumán? Primero que nada, buen día a todos ahí en el piso, buen día a la audiencia, y la verdad que con mucho entusiasmo, para mí es un gran desafío y la verdad que... Eh, creo que tenemos todo desde Libres del Sur, desde el Frente Amplio por Tucumán para, para hacer la sorpresa en estas elecciones Venimos con un trabajo muy, muy profundo Más que nada también en los sectores vulnerables, como vos bien lo dijiste eh, Y creo que la gente puede verlo y puede empaparse de esta, de esta opción política, ¿no? Doctora, qué importante que la mujer que viene ganando muchos espacios en todos los ámbitos, y lo sabemos, eh, pueda participar, no puede estar en política, pueda salir a la calle, pueda conocer la realidad de todos los tucumanos, y qué importante también que la juventud ocupe un lugar dentro de Libre del Sur. Así es, creo que es un gran desafío. Creo que las mujeres necesitamos tener espacios de representatividad, sabemos que... La desigualdad hoy en día, y más que nada laboral, y también, porque no?, en el ámbito político, creo que también se hace presente. Eh, nosotros, desde Libres del Sur, hemos tomado muy seriamente el tema de, de de la desigualdad de género. También tenemos un trabajo, como lo digo siempre, muy importante con, con las chicas de Mumalá, eh, que vienen haciendo el observatorio de, de femicidios y... Y de, y de muertes violentas, eh, no solo acá en la provincia, sino también a nivel nacional, y es un índice que se toma como referencia eh, por todas las provincias, ¿no? Eh, como lo digo siempre, es un enorme desafío como mujer, como mujer joven, creo que cuando uno trabaja con vocación de servicio, eh, eso se nota, y creo que es lo que normalmente la gente entiende que, que hace falta... En, en la clase política que viene enquistada más que nada en el poder ¿no? Doctora, le pregunto y dentro de la plataforma política de Libre del Sur ¿Cuáles van a ser los principales proyectos que van a ir presentando para toda la comunidad de la provincia de Tucumán para todos los tucumanos en realidad bueno, como para si llegaran a, al gobierno de la provincia ¿Cuáles son los principales proyectos? Y bueno, nuestra idea eh, fundamentalmente es plantear dentro de los primeros tres meses de gestión eh, primero y principal, una ley de acceso a la información pública. Eh, nosotros queremos terminar y desterrar de una vez por todos los curativos que hay con el, con el dinero público y con el dinero de todos los tucumanos. Nosotros con una ley de acceso a la información pública vamos a poder saber en qué se invierte cada peso de los tucumanos. Creo que es no solo una demanda de la sociedad, sino que es un deber ético de quienes están en la función pública dar a conocer de dónde sale cada peso y hacia dónde va, cuál es el canal que, por el que corre, cuáles son eh, las empresas prestatarias de ese Estado. Creo que eh, la única manera de fortalecer eh, la imagen de la política en la sociedad es a través de la transparencia. Y nosotros entendimos eso desde acá, desde Libres del Sur. También nosotros hemos podido desde la legislatura, yo acompañando desde lo técnico a Federico, hemos podido plantear, y uno de los primeros proyectos que presentó en la legislatura Federico fue, el, eh, fue la adhesión a la ley de acceso a la información pública a nivel nacional, ¿no? Eh, obviamente ese expediente duerme cajoneado caducó, volvimos a presentarlo a fines del año pasado, apenas caducó, y bueno, eh, sigue ahí en la, la dulce espera, ¿no? Creo que desde el gobierno podemos empoderarnos y podemos hacer y crear una propia ley de acceso a la información pública, como digo, para que los tucumanos sepan a dónde se invierte cada peso. Y además de eso, seguir planteando nuestras políticas públicas sobre los pilares de la educación, con jornada escolar extendida, por supuesto, una jornada que incluya eh, como eje no solo el idioma, la informática, que los jóvenes cuenten por lo menos con dos idiomas para prepararlos en competencia para el mercado laboral de hoy en día, sino también con un profundo sentido eh, social en cuanto a lo que es la alimentación. Nosotros hemos podido ver por el trabajo que tenemos en cientos de barrios vulnerables acá en la provincia eh, que si bien ya la desnutrición no es un problema que que esté latente en la provincia pero sí la malnutrición. Los niños se alimentan eh a raíz, digamos, de la crisis económica, se alimentan únicamente con carbohidratos y tenemos niños que tienen obesidad, tenemos niños con hipertensión, tenemos niños diabéticos. Entonces, dar desde la escuela una contención alimentaria también para para que puedan eh, tener sus parámetros vitales y fundamentalmente para que haya un Estado presente, ¿sí? donde hay una realidad social, donde hay una necesidad que esté el Estado y que cumpla de manera eficaz. Por otro lado... También otro de los ejes que hemos planteado es, es comenzar y dentro de los tres meses tener un plan de infraestructura eh, a nivel provincial, no solo para aguas y cloacas, sino también para el caso de las viviendas, ¿no? Doctora, eh, le pregunto, usted es una mujer que anda por la calle, por todos los sectores, por los barrios, por sobre todo, eh, ¿qué es lo que reciben de los tucumanos? ¿Cuál es la respuesta de la gente y cuáles son los pedidos que le hace la gente a través de Libre del Sur? Y bueno, mira, eh, gratamente nos reciben muy bien, yo creo que nos ven eh, como algo distinto, que es lo que somos y es lo que, lo que que de lo que estamos orgullosos nosotros, eh, y nos reciben muy bien, la verdad que la gente en los barrios siempre nos dice, yo los veo, veo que ustedes están, veo que... Caminan por, la, caminan por la por la la ciudad, se empapan de las necesidades de la gente y fundamentalmente desde Libres del Sur y el Frente Amplio por Tucumán hemos fortalecido ese cara a cara con la gente, hemos ido a barrios donde nos decían acá jamás vino ningún político a vernos, jamás vinieron a preguntarnos qué necesitaba el barrio, eh, estuvimos en un barrio hace poco donde nos decían un, ahí un una concejala que vive acá a dos cuadras y jamás se acercó a preguntarnos qué necesitamos, entonces eso es lo que queremos desterrar yo creo que eh, más que nada eh, la, la juventud también que está muy acostumbrada a andar y andar y andar, eh, está muy lista acá desde Libres del Sur para dar esa batalla ¿no? Doctora Florencia Guerra agradecerles por estos minutos felicitarla por el trabajo, por todo lo que viene haciendo por la gestión y además también por esta candidatura a vicegobernadora de la provincia de Tucumán Muchas gracias. Gracias, gracias por recibirnos. Gracias Carlito, muy buena jornada de viernes para ustedes, estamos en contacto en cualquier momento con más información. Dale Felipe, hasta luego, nuestro compañero. Un abrazo, gracias.